Nada que fue rehabilitada en términos de limpieza, higienización y pintura... ...para que los internos estén en un lugar más habitable. Bueno, lo primero que ustedes saben es que esa vez fue una versión errada... ...que dije desde el principio que la prensa la manejó de forma inadecuada... ...pero creo que siempre es un, una oportunidad de cualquier cosa que acontezca mejorar. Bueno, como tú sabrás, yo formo parte de la Procuraduría General de la República